La jardinería es la arte de crear espais mitjançant la utilización de especies vegetales. Estos espais habitualmente crecen a de tierra, pero davant de la pérdida de territori dins de les àrees áreas urbanas, se está impulsando una moda que se jardineria jardinería vertical, es decir, jardines que crecen por les parets de las façanes de los edificios. No es tan estrany extraño porque tanto en la natura como en la tradición rural ya precedents. ¿Este jardín cuánto tiempo lleva, lleva instalado? Pues este llevará un año y pico ahora mismo. Es, en un año se ha convertido en una verdadera selva vertical. ¿no? Ha sido... ¿Y ha habido reposición de ejemplares o esto ha funcionado? Por supuesto? Muy poquito. La verdad es que al principio un poquito más, pero en el momento que ya, ya, ya se crea una vascularidad entre las raíces y ya las colonias de bacterias y hongos funcionan, casi no tiene mantenimiento. Un jardín vertical, si lo planteas desde el punto de vista de la jardinería, es un fracaso, esta boca el fracaso. Hay que plantearlo desde el punto de la biología, tienes que tener en cuenta muchos factores. Las simbiosis interespecíficas, las simbiosis entre hongos, bacterias y plantas. El paisajismo urbano está trabajando con 100 especies de plantas. Es alucinante, ¿no? Es un conocimiento y una relación interespecífica preciosa, ¿no? Por supuesto, sería inaceptable que nosotros mañana eh, agarráramos un panel, como hacen muchos, lo quitáramos, lo tiráramos a la basura. La obsolescencia programada, ¿no? Compro para tirar. Pero no, este, este no es el, el objetivo y requiere unos conocimientos en biología muy interesante Sí, sí. Bueno, son 100 plantas, pero además muy diferentes si es exterior o interior, ¿no? Sí, claro. No claro, ver. además siempre tiene que ser coherente con el entorno. O sea, no tendría mucho sentido en, en el jardín vertical de, de Paterna poner planta tropical. O sea, tienes que poner planta aromática, una planta mediterránea, una planta que, que, eh, que necesite un mantenimiento mínimo y una reposición mínima. O sea, tienes que hacer un estudio muy completo a la hora de, de saber qué planta vas a poner en qué lugar determinado, ¿no? Ahí es donde está la clave. La utilización de planta mediterránea es una de las aportaciones que estos profesionales cantina han hecho al mundo de jardins jardines verticales. A Paterna hemos podido seguir el proceso desde el principio. Estos 300 metros cuadrados de pared se convertirán en un jardín 12 mil plantas, la mayoría mediterráneas. Bueno, pues el proceso constructivo va a ser lo primero proteger la pared, creando una cámara de aire. Sobre esa cámara de aire se montarán unos paneles, los paneles que hacemos nosotros. ...y sobre esos paneles ya plantaremos... ¿eh? ...plantaremos, montaremos un sistema de riego... ...un sistema de riego muy sofisticado... ...que controla absolutamente todos los parámetros del agua... ...y con, con elementos de seguridad para que, para que no fallen... ...es totalmente automático, es informatizado... ...de manera que si falla cualquier válvula... ...si falta abono, si hay más sol riega más... ...si falta abono manda un mensaje al móvil... ...o se puede controlar vía router por un ordenador". Desde dalt, la agua chopa la manta gruixuda que será el sustrato de plantación. Una canal al peu del mur recuye cualquiera el exceso y utorna a inyectar al sistema. Cuando comprueba comproba que todo funciona bien, es el momento de plantar. Primero dibuixen el esquema del futuro jardín, buscan la combinación de formas y colores. Después practiquen chico tres tais en la manta para abrir una especie de buchaca. Las plantes van senza terra Todo el alimento que necesiten, el se arriba amb si todo va como está previsto, es creará un chicotete ecosistema o las plantas autóctonas podrán fin si reproducirse. Los efectos de la jardinería vertical van muy en ya de mejorar la estética. Por ejemplo, disminuís la temperatura del edificio en estío y ayuda a mantener la calor en inverno. Emete oxígeno y absorbís CO2 con cualquier jardín, A mes de atrapar pols y disminuir la contaminación acústica, ...en unas ciudades saturadas y contaminadas. Hemos acabado con las dunas, con los humedales... ...con los huertos periféricos... ...hemos hecho paredes y paredes y cemento y cemento y carreteras... ...ahora no vamos a poder quitar eso... ...obviamente es muy difícil que le digamos al ayuntamiento... ...tumba este edificio que vamos a hacer un jardín que lo necesitamos... ...necesitamos zonas verdes, generar dióxido, generar oxígeno... ...recoger dióxido de carbono... ...y ahora lo que sucede es que tienes una pared de cemento... Que es un prejuicio emocional, ambiental, ecológico, y lo convertimos en esto. Pero el jardines vertical tienen en cara más efectos beneficiosos. Por ejemplo, protegís en el mus contra la prucha y el sol, allarganta y la vida útil de sin permeabilizantes y pintures. Vas a llenar una pared de plantas, eso no transmite humedades, eh, no durará menos la pared, todo lo contrario. O sea, piensa que estás plantando con, con una cámara de aire y ya no solamente no la compromete, sino que hace que dure más. O sea, el mantenimiento es mínimo. ¿Por qué? Lo, la vida media de un impermeabilizante son 30 años. ¿Por qué? Porque incide sobre ellos los ultravioletas, que son los que lo degradan. ¿no? Con este sistema, los ultravioletas no inciden sobre, sobre ellos, con lo cual se triplica la vida de un impermeabilizante.